Bienvenidas, bienvenidos a embajadores, embajadoras de Viladecans. Este es un podcast del Ayuntamiento de Viladecans en el cual conoceremos a personas vinculadas con esta ciudad de manera más o menos directa. Todas explican cosas bien interesantes porque ya sabéis que la fuerza de un municipio también reside en su ciudadanía. Hoy tenemos con nosotros a la periodista Dayana García. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Ha sido un placer y será un placer tenerte en este ratito aquí con, con nosotros. Eh, como periodista has trabajado en diferentes medios de, de comunicación y durante una etapa de tu vida también en, en medios eh, locales. No sé cómo sirvió esa etapa más directa con esa información local para tu posterior desarrollo profesional. Pues la verdad es que fue eh, primordial y muy importante empezar en, en lo que es el mundo local ¿no? y comarcal porque empecé en el Valle Bregat tocábamos pues, territorio Sambo y Vila de Cans pero luego también abarcar toda la comarca, la verdad es que es maravilloso porque bueno, al final puedes cometer errores que no son tan importantes a escala ¿no? tan global y, y te permite aprender muchísimo y sobre todo si es como en mi caso que tenía un equipo 10 en, en ambos, eh, tanto en Televisión Televisión, en Esplogas Televisión como en El Llobregat, maravilloso. Ah, existe un tópico que es, creo que cada vez ya se está erosionando un poquito más, que es que los municipios del área metropolitana de Barcelona solo salen en las noticias en casos de sucesos o en general en noticias negativas. ¿Crees que esto está cambiando un poco? Sí, sí que cambia, sí, porque la gente tiene ganas también de buenas noticias y al final eh, nosotros no siempre ponemos al final el bueno el, hacemos hincapié ¿no? en, en lo que es importante del día en lo que es noticiable, la actualidad pasa pues, por buenas o malas noticias, moderadas pero, pero cada vez más es verdad que la, que la gente tiene ganas ¿no? de, de cosas buenas y sobre todo traspasar pues, la pandemia que hemos vivido todos, ¿no? que aún estamos arrastrando, los problemas de inflación problemas sociales, y piensa que nosotros, yo ahora por ejemplo donde trabajo que es a escala más eh, global, eh, nosotros cubrimos toda Cataluña, entonces es maravilloso porque aprendes, descubres cosas de todos los territorios, ya no solamente eh, ¿no? de todas las provincias, ya no solamente área metropolitana de Barcelona, sino las cuatro provincias. Uh -huh. Hablamos un poco más de ti, más personalmente, tu relación con la ciudad de Vila de Cannes. Eh, tú eres de aquí, uh -huh. tus lugares favoritos o tus recuerdos vinculados con la ciudad, ¿cuáles serían? ¿Mis recuerdos? Uh -huh. eh, bueno, pues mi calle donde yo he vivido toda la vida con mi familia, aparte he tenido el privilegio de vivir en una casa en la que abajo viven mis abuelos y arriba viven mis padres, yo vivía con mis, vivía con mis padres y la verdad es que esa calle pues para mí es maravillosa porque los vecinos, lo que te cuentan, sus historias, el día a día… Eh, es algo muy bonito y muy natural, ¿no? Y al final, pues en, esa es la esencia de la vida. Uh -huh. Y en la actualidad, por ejemplo, antes de entrar a hacer este podcast que comentabas que tienes un perro, ¿cómo es Vila de Cans para los perretes? Pues Vila de Cans para los perros está muy bien porque tienes la montaña, tienes la playa y sobre todo mi perro, por ejemplo, que es, a veces lo digo, ¿no? En plan broma, que es como una nutria porque se lanza a las olas que parece surfista, alguna vez lo contrataran para surfista, pero, pero sí, está muy bien, la verdad. Los parques, eh, los pipicans que hay también son amplios. Mm. Quizás eh, alguna crítica, ¿no? Por, por decirlo, pero bueno, mínima, porque tenemos, ya te digo, la montaña y la playa, sería, en el ámbito de los pipicans, hacerlos como más naturales, ¿no? No tan artificiales, tan cerrado, tan hermético. Es quizás mi única... Bueno, más que queja es una petición. Queda hecha esa petición para que se convierta en un espacio más naturalizado, más tipo Correcán, ¿no? Que estén así... Agility, por ejemplo, ¿Por con ejemplo? algunas cositas para que pudieran ellos interactuar y tal. Yo sí me gustaría. Uh -huh. Sí, yo creo que puede ser guay, ¿no? Y más ahora que sobre todo hay mucha gente eh, que tiene perro, la verdad. Es que hay muchísima gente. Creo que eres bastante golosa o eso me ha parecido sospechar. Sí. Eh, no sé qué pasa en Vila de es que hay muchas pastelerías. Esto es verdad. <risas> sí, demasiadas para mí porque me gustan todas, entonces tengo un problema con los dulces, que también soy desalado, ¿eh? pero, pero es verdad que... Bueno, no sé si se pueden decir marcas, pero... Hay mucha oferta, la verdad, sí, en comparación también con otras ciudades cercanas. Hay que sacar pecho de, ¿no?, de al final de las pastelerías de toda la vida de calidad. Cada una tiene su oferta y la verdad es que, bueno, yo siempre los domingos o los fines de semana estoy por ahí con mi cruzán y mi café con leche. Mira, alcance es una ciudad dulce. <risa> sí, sí, sí. <risa> también creo que piensas que es una ciudad completa. ¿Por qué es completa? Porque tienes de todo, ¿no? Al final, no, a mí no me hace falta el fin de semana irme a Barcelona para, para comprar, para buscar algo, buscar entretenimiento, cultura, ¿no? No, ¿no? no me hace falta. Sí que es verdad que a veces digo, ostras, pues mira, ¿no? una obra de teatro o un musical, pues sí que te vas pues, al teatro, a la Champla, te vas a otro, bueno, a todos los teatros que ya hay en la ciudad condal, ¿no? Pero, pero tenemos mucha oferta y tenemos muchas cosas de las que podemos disfrutar. Uh -huh. Yo creo que es completo. Y como ves, Viladecans, en relación con otras ciudades de la comarca en las que hayas trabajado, ¿ves que hay mucha diferencia o al final somos todos primos y hermanos? ¿En qué sentido? Pues a lo mejor justamente en eso, en oferta cultural o en la manera de ser de la gente. Yo creo que todos somos primos hermanos, como dices tú, y se crea una gran hermandad en el sentido de que al final, eh, sobre todo, ¿no? Castel de Felsgaba, Cannes, es como al final un único municipio, un único territorio. Yo me muevo a diario por esas, o sea, por esas ciudades y... Todas se complementan, todas tienen algo que te pueda aportar, ¿no? En según qué necesidades o, uh -huh. o momentos puntuales, ¿no? De tu día. Seguro que más de una ocasión gente de otras ciudades ha, eh, ha ido a tu casa a visitarte, ¿no? A, a pasar un rato. ¿Qué es lo que más les sorprende de la ciudad que a lo mejor no conocían? Bueno, pues mira, ahí sí que... Te voy a decir, el olor a chocolate. Hombre, y tanto, esto es una cosa que sorprende mucho. Sí, sí, sí, la verdad es, eh, como yo digo, es una buena campaña de marketing para Vila de Cans. Porque el olor a, a chocolate eh, atrae a mucha gente y es raro que no te guste el chocolate. A ver, si ¿sí va a ser por eso la afición al dulce de la ciudad? Pues puede ser, de tanto oler chocolate ¿no? <risa> durante tantos años que tengo 32, pues sí, puede ser. <risa> puede ser que ahí esté la clave, ¿eh? El olor a chocolate que según como sopla el viento llega más allá de Gaba incluso, ¿eh? A según que confines. Totalmente sí, es una buena entrada a Viladecans, <risa> la verdad. Es una buena entrada agradable. Para acabar, eh, ¿cómo definirías la ciudad? Antes lo he comentado, de Viladecans es una ciudad muy completa, eh, muy tranquila, donde la gente es muy cercana y, y la verdad es que es un lujo vivir en una ciudad ¿no? en, tan, tan completa y, y con tanta riqueza. Pues Dayana, ha sido un placer tenerte con nosotros y enhorabuena por ser una de las embajadoras de este nuevo curso de Vila de, de Cannes. Muchas gracias, gracias a vosotros. Seguro que nos encontramos, o podría ser, eh, tomando un café con alguna pastita, ¿eh? Espero, espero, <risa> espero, vamos. <risa> un donut o un croissant, a mí me va todo muy bien. <risa> Perfecto, pues hasta la próxima. Gracias. Y a vosotros y vosotras que habéis disfrutado de este capítulo... Tenéis el resto en el, en el canal correspondiente donde encontraréis este podcast de ambasados, ambasadoras de Vila de Cans, una propuesta del Ayuntamiento de Vila de Cans a través de la cual podemos conocer a personas muy interesantes relacionadas eh, estrechamente con este municipio, ese municipio que aún tiene un corazón de pueblo a pesar de ser una ciudad.